bienvenidos al tutorial de uso del programa de cálculos pitágoras online bueno ya sabéis que para entrar en el programa primero tenéis que entrar en la página web dorastami.com y e introducir vuestro nombre de usuario evidentemente con la contraseña haciendo return o intro ya tenemos que nos dan la bienvenida, ya podemos entrar en el programa Pitágoras. Para eso vamos a la opción numerología, la esfera verde, otra vez a la esfera verde, programa cálculos y el link del programa Pitágoras. Aquí tenemos la primera pantalla, la pantalla donde vamos a introducir un apellido, por ejemplo vamos a poner el mío, y vamos a decirle que busque pero esto en el caso de que ya tengáis grabado alguna ficha uh, digamos de anteriores sesiones alguna ficha de, de persona no es aquí yo tengo dos personas que tienen el apellido Gimbernat. si tiro para atrás con la flecha para esta perdón esta era toda si digo buscar algo que no existe también podemos buscar por una sola letra van de acuerdo la X por ejemplo me avisa de que no he encontrado ningún apellido que tenga la X en el caso de, de mi base de datos. Si vosotros hubierais ya introducido a alguien como Xavier con X, por ejemplo, lo encontraría. Entonces, en el caso de que no tengas ninguna ficha encontrada, simplemente le das a continuar y e introduces los datos de la persona que quieres. Con nombre, segundo nombre si hay, primer apellido del padre, segundo apellido del padre, primer apellido de la madre, segundo apellido de la madre, día, mes y año de nacimiento. Si vuelvo para atrás y vuelvo a poner para evitar tener que teclearlo todo, recordad que incluso eh, no hace falta poner todo el apellido, sino solamente algunas letras, dos, tres, las que puedan identificar fácilmente. Les digo buscar, me va a encontrar, veis, todos los que se llamen así en este caso acepto este y ya digo continuar veis que ya encuentra en la base de datos que ya tengo guardada todos los datos y así no tengo que hacer nada simplemente aceptar datos si resulta que introduces unos datos nuevos que no existen en tu base de datos automáticamente quedarán guardados en esa base de datos así la próxima vez cuando introduzcas en el campo de buscar las letras que identifican ese apellido simplemente dando a buscar lo encontraréis y así no tenéis que volverlo a introducir cada vez los que ya estáis acostumbrados a trabajar con el programa pitágoras pero en la versión de ordenador instalado en el ordenador veréis que hay diferencias en la presentación de los datos los cálculos son los mismos pero y evidentemente los resultados pero la presentación como que en este caso tenía que estar preparada para poderse visualizar desde cualquier dispositivo y por lo tanto desde un móvil también tantos datos puestos en una sola hoja como están en, la, en el programa instalado eh, no era viable entonces lo he tenido que eh, trocear y ponerlo en diferentes pantallas podéis ver que aquí en la primera pantalla aparte de que siempre arriba está la fecha de nacimiento el nombre y los apellidos para saber de quién estáis hablando en estos cálculos podéis ver uh, el troceado de la, lo que es la inclusión donde encontramos las casas en este caso en vertical para que sea más claro está en vertical de la 1 a la 9 como podéis ver y los habitantes de la base no el habitante de la casa 1 es el 7 el habitante de la casa 2 el 2 el habitante de la casa 3 el 2 la inducción los puentes y la evolución y el resto que falta está en la siguiente pantalla donde encontramos el inconsciente y la inducción del inconsciente está troceado de esta manera porque como he dicho es necesario no podemos no lo podemos evitar aparte veis que debajo de este recuadro tenemos la, los grandes ciclos el camino de vida los ciclos de formación producción y cosecha y las cuatro realizaciones con las eh, con las edades correspondientes en el siguiente recuadro solo encontramos esto de la inducción del de inconsciente la inducción del inconsciente y los desafíos desafío primero menor desafío segundo menor y el desafío mayor en la siguiente pantalla ya encontramos los números clave principales con el número de equilibrio el número de fuerza veis el número del alma de expresión de personalidad la misión cósmica y la iniciación espiritual en la siguiente pantalla la página 6 nos encontramos con las herencias familiares las herencias familiares aquí a la izquierda y los linajes que corresponden el número que corresponde a cada uno de los linajes de, por los apellidos también ponemos el nombre pero por curiosidad ya que no lo usamos normalmente pero los apellidos sí, veis aquí si toda la toda la, el linaje Bernat tiene el número 8 eh, el linaje padrosa el 11 2 el linaje amer el 1 el linaje feliu el 8 etcétera y por último tenemos las cruces de liberación o como ahora se llaman actualmente los arcos de liberación en la siguiente pantalla empezamos con los ciclos de vida con los, eh, los años personales recordad que se hacen 9 se divide la vida en nueve ciclos de nueve años cada uno y entonces aquí también mmm, los nueve ciclos no cabían no quedaba bien era quedaba demasiado pequeño entonces lo he dividido en tres pantallas de tres ciclos de nueve cada una tenemos los años personales en esta columna en gris y los habitantes que hay en cada casa en, esta, en la primera columna y luego los años en los cuales resulta que tenemos ese año personal el primer ciclo de los primeros de los 0 a los 8 años y aquí vamos vemos, vemos que va, llegamos hasta los 26 años en el siguiente la siguiente pantalla vamos desde los 27 años hasta los 53 años y en la siguiente y última pantalla vamos de los 54 hasta los 80 podéis ver que el año actual está marcado en este caso es el 2015 que es cuando se graba esta introducción eh, está remarcado en azul para que destaque y podamos darnos cuenta rápidamente que, eh, en qué año personal nos encontramos esto llega a los 80 años pero no necesariamente la persona eh, se va a ir o va a morir a, a los 80 o antes puede ser que viva más tarde eh, yo tengo el caso de mi padre que en este momento está a punto de cumplir los 96 pero números solo hay nueve por lo tanto hay nueve ciclos y en todo caso se repiten a partir de las, de los 80 años para el 81 ya se repite el primer ciclo simplemente volvemos para atrás a la primera de estas pantallas y contamos si está en el año 90, eh, 96 cumplirá 96 años y estamos en el año 80 este sería el año 81 82 83 4 5 6 7 8 9 91 92 93 94 95 y 96 y entonces encontrará eh, se encontraría en este año bueno el eh, caso que fuese él fuese él, ¿eh? esta, esta, estos cálculos son los míos de mi carta pero si yo cuando tenga 95 años lo habré calculado de esta manera esto es solo para casos concretos en que la persona pasa de los 80 años pero podemos calcularlo rápidamente simplemente mirando esto y la última pantalla que queda es la del cuerpo psicoenergético aquí veis que la única diferencia importante respecto al cálculo de lo, al, al gráfico del programa instalado es que la persona tiene los brazos un poco más bajados para que quepa eh, en la pantalla de móvil y la diferencia no, no es otra aquí se ve la intensidad de energía que tiene cada parte del cuerpo y el número que le da la cualidad a esa parte del cuerpo y a la parte psicológica que representa para los curiosos, como me lo habían preguntado, he hecho también una pantalla más en donde hay la numerología tántrica, que, son, que es muy simple, son simplemente estos cinco números en cuanto a cálculos y lo que pone aquí debajo es, bueno, para quien tenga curiosidad y use esa numerología, este programa también lo calcula, al igual que los números básicos para la numerología pitagórica. Yo no lo uso, uso solamente la numerología evolutiva, pero ya que se me pidió y el programa le era fácil de calcularlo, ahí lo he añadido. Aquí lo tenéis. Bien, con este botón, bueno, podéis ir adelante y atrás para ir repasando cualquier cosa. Y evidentemente con este botón podéis ir al principio para introducir otro cálculo. Por ejemplo, vamos a probar otro que hemos visto que estaba ahí y continuar aquí por lo tanto veis si hacemos esto de aceptar datos ya tenemos los cálculos cada vez que introduces un cálculo nuevo recordad te queda grabado y así ya tenéis ya lo podéis buscar la próxima vez sin tener que tener, eh, volver a escribir la, todos los datos como veis es de simple uso lo único que cambia un poco los que estéis acostumbrados con el programa instalado, la presentación gráfica, ¿no? Pero por lo demás es lo mismo. Lo podéis usar desde cualquier ordenador, tablet, móvil, etcétera. Y si tenéis alguna duda, lo me lo podéis preguntar a mi correo electrónico gmail.com